Principalmente estoy contento, feliz de, de mi primer minuto con esta, con esta camiseta, ya que vine sumando también con la sub-20, ya, ya me, me siento bien físicamente y todo. Y nada, qué que mejor ¿no? que empezar con, con un gol, eso me da confianza, la verdad que, que contento por eso, pero, pero mal por el resultado, eh, pero nada, contento porque porque sentí, sentí esa, esa fuerza de guerrero ¿no? que necesita el club en, lo, en el, todo el segundo tiempo, eh, que yo entré, la verdad que, que y en el primer tiempo también entramos muy bien, eh, nos faltaban detalles, pero la verdad que para eso sirven estos partidos que... Que nada, eh, sumar, sumar eh, seguir sumando, seguir sumando no, y, y ya pensando en Atra para, para ganarlo y empezar a ganar y, y empezar a sumar a tres. También te leo el tema del gol, ¿cómo te ayuda en el, el, el tema de la confianza? No, no, eh, lo mejor para un jugador no es hacer un gol. Eh, me, me da mucha, mucha confianza para, para lo que viene y para arrancar con, con todo y, y como te dije, para ya para echar contra 3, empezar a sumar de a tres y no parar más